Buenas de nuevo continuamos dando un repaso a las instrucciones básicas marcas que permiten configurar formularios como siempre nos vamos a referir al pdf que utilizamos como referencia de apuntes básicos plantilla de estilo manual de usuario html2.pdf que ya tenéis en la plataforma nos vamos a la página 55 y entonces como ya hemos visto en ejemplos básicos, los formularios permiten interactuar entre el usuario y la página web. Normalmente, en los formularios que vamos a utilizar, tendremos que introducir cajas de texto y elementos de selección. A su vez, habrá que hacer dos acciones básicas, una de ellas es enviar y otra reiniciar el usuario, para que funcione el formulario es necesario un lenguaje que procese esa información o que interactúe con el servidor, normalmente se hace en lenguaje PHP, nosotros solamente nos vamos a preocupar de crear la interfaz del usuario y eso se deja para cursos superiores. Lo primero que tenemos que tener claro es que la etiqueta básica que debe englobar todos los elementos del formulario es la etiqueta FOR. Es decir, cuando creo un formulario, todo lo que haya del formulario empieza por una etiqueta FOR de apertura y termina con una etiqueta FOR de cierre. En la formulario, en la etiqueta de apertura, hay dos atributos básicos o habituales uno es action y otro es method o método el action es el atributo que contiene la URL de la página o servicio que va a procesar los datos del usuario por eso muchas veces aparecerá el nombre de un script terminado en punto .php y el método es la forma en que se va a transmitir. Existen dos métodos, método get y método post, como ya hemos visto. Para datos más sensibles se utiliza el método post. Y normalmente cuando queremos o cuando no nos importa que la información sea visible a través de la URL, utilizaremos el método get. Ahora, normalmente hay que introducir una información. Esa información se va a introducir en formato texto. Y por lo tanto habrá una caja que permita al usuario de la página web introducir esa información. Todo esto parecido deciros que uno de los elementos básicos de los formularios son los inputs, las entradas. Y la más básica es el input type text. Normalmente se le pondrá un identificador, NAME. Aunque, como aquí se nos muestra, la V3C... Eh, aboga por el uso del identificador id, pero que lo que ocurre que aunque está desaturizado se hace mucho uso de NAME porque al procesarlo con PHP el PHP solamente recoge los valores si está en formato NAME conclusión, al final se pone NAME e IDE veréis que muchos inputs se identifican con un name y con un id para qué se utiliza una entrada tipo texto pues para coger texto y lo más habitual en un formulario es indicar el nombre y los apellidos ¿Qué es lo que ocurre que una cosa es la caja donde yo voy a meter el texto y otra cosa es el texto que voy a permitir que vaya en esa caja todo esto para deciros que existen dos maneras o dos atributos básicos. Uno, MaxLength, que identifica el número de caracteres que se permite escribir al usuario. Y el otro es size size está relacionado con el tamaño del cuadro de texto, del tamaño de la caja. Y luego existe Value, que algunas veces yo he dicho que Value es el texto que se muestra en un botón. Es decir... Es el texto que va a aparecer de manera inicial en el cuadro. Continuamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando quiero meter un dato como puede ser una contraseña? Que no debe ser visible. Aparecerá unos caracteres que enmascararán las caracteres que estamos pulsando realmente entonces normalmente cuando metemos una contraseña aparecen puntitos para decirle que aparezcan puntitos tenemos que indicar que ese tipo de input es password de acuerdo y una vez que tenemos el nombre, el apellido y tenemos la contraseña lo más habitual es enviar la información para enviar la información debemos tener un input type submit o botón y también para volver a los valores iniciales input type reset el value es el texto que aparecerá sobre o el, o el texto inicial que aparecerá en el cuadro de texto valga redundancia o en el botón otro tipo de input, muy habitual, en el que me emite seleccionar entre varias cosas por ejemplo sexo, hombre o mujer eh, mayor de 18 años, menor de 18 años blanco o negro entonces para ello utilizamos un input type radio y que lo que ocurre, que cuando yo ponga varios valores input type radio solamente podré seleccionar uno de ellos, Pues eso se llama botones de opción luego veréis que aparece un atributo que se llama Checked, ¿para qué sirve Checked? para decir que es el valor por defecto, es decir, cuando hay un sexo hay que definir uno por defecto, en este caso está seleccionado mujer fijaros que Checked toma el valor Checked, ¿de acuerdo? como aquí os indica el atributo cheque que solo admite valor check y hace que el botón en el que se usa parezca chequeado por defecto es decir, activado por defecto luego, hay otra cosa muy habitual que es las casillas de verificación o los checkbox por ejemplo aquí tenemos una vez que hemos creado el, bueno, hemos identificado el sexo, el estado civil entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? en vez de decir casado y soltero Hemos puesto casado y si se marca, estamos verificando o certificando que estamos casados, y si no lo marcamos, estamos eh, certificando que somos solteros. Es decir, la casilla de verificación se utiliza como un booleano, algo que puede tomar valor verdadero o falso. Y luego tenemos otro elemento muy habitual que aquí le llama cuadro combinado, que son las listas de selección. El SELECT, ¿de acuerdo? Imaginaros que tenemos que escoger entre las diferentes provincias de Andalucía. Pues entonces, tenemos que tener un SELECT, NAME, provincia de Andalucía, y con las diferentes opciones. El VALUE es el valor por defecto que yo le voy a asociar. Entonces aquí pondría, por ejemplo, Almería, Granada, Málaga, Sevilla, Córdoba, hasta completar las 8 provincias. Hay dentro del SELE una posibilidad que es agrupar valores. Imaginaros que yo voy a hacer una lista de equipos y voy a permitir escoger entre equipos de primera división y de segunda división. Por lo tanto, utilizaré un Opt Group. ¿De acuerdo? Opt Group label para los de primera división y loop Gravel para los de segunda división. Aquí tenéis el ejemplo eh, que yo he puesto, o mejor dicho, una aplicación de Opt Group para eh, capitales de provincias. Y por último... Un input type que lo que nos permite es escoger o seleccionar un fichero. Imaginaros cuando hay muchos formularios en los cuales el usuario tiene que subir una foto o subir un archivo. Normalmente esa foto o archivo estará en un directorio de almacenamiento, que puede ser un pendrive o el disco duro. Pues entonces para ello se hace uso del input type file. Y otras veces tenemos que escribir más información de la que nos puede permitir el propio cuadro de texto. Por eso haremos uso de un text area, un cuadro de texto multilínea. Es decir, que eh, creamos un cachito de editor de texto dentro del formulario. Fijaros que... Tenemos las etiquetas, T, perdón, mejor dicho, la, eh, la marca o etiqueta TES te AREA tiene los atributos ROMS y cols para indicar el número de filas y el número de columnas que vamos a utilizar. Y con esto terminamos la primera parte de formulario.